de manera categórica, al señor Carlos de Mesa, con relación a esa carta que ha presentado en nuestro despacho. Señor Carlos de Mesa, no vamos a hacer acuerdos para que haya impunidad, ni retardación de justicia. Reiteramos, no podemos... Eh, no puede haber reconciliación sin la justicia. El golpe de Estado dejó profundas heridas y para sanar esas heridas, los responsables deben ser sancionados como corresponde. La vida de las víctimas no se negocia, la justicia tampoco se negocia.